Hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes, depende del horario en que vos estés, estamos conectándonos a través de la virtualidad, a través de este estudio de proverbios que lo estamos realizando de esta manera, con los videos, con los PDF, con los Facebook Live que estoy aprendiendo a, a manejar, así que te agradezco primero porque hasta acá estás mostrando esta perseverancia de poder continuar, ya nos falta mucho para que terminemos este estudio y te pido que pongas un poquito más de fuerza para que lo podamos concluir. Todo lo que queremos comenzar también lo queremos concluir y sería muy bueno que lo podamos hacer juntos como venimos hasta ahora. ¿eh? Como hasta ahora venimos dando esta batalla a nuestra, a, a nuestra falta de tiempo, a nuestra falta de, de, de espacio que por ahí ten, no, no, no nos alcanzan las horas del día. Eh, pero qué bueno que estés batallando y que estés todavía estudiando, todavía abordando eh, la palabra del Señor a través de este libro que es maravilloso. Hoy nos toca un tema muy, pero muy recurrente en nuestra vida, en nuestra conversación diaria, eh, en cada situación que estamos atravesando en nuestra sociedad, siempre el tema de la pobreza y de la riqueza como palabras antagónicas entre sí, pero que casi siempre van de la mano, porque si hay riqueza también hay pobreza, y si hay pobreza también hay riqueza. Dos cosas que nos van a acompañar en toda nuestra vida y que no nos son ajenas a, nuestra, a nuestro diario vivir. Entonces, aquí tenemos este tema, que lo vamos a ver en nuestro, en nuestro material, y dice una petición interesante, y nos lleva a Proverbios 30, versículo 8. Nuestra reina Valera nos dice, Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. La Biblia de lenguaje sencillo nos dice lo siguiente, Manténme alejado de la mentira y no me hagas pobre ni rico. Aléjame de toda falsedad y dame solo el pan necesario de cada día. La Biblia, palabra de Dios para todos, dice, aleja de mí la mentira y la falsedad, no me des pobreza ni riqueza, dame solo el pan de cada día. Y es una petición que probablemente no muchos la hagamos, porque convengamos que nuestro estado financiero, nuestro estado económico, casi siempre tiene faltantes. Y por lo general, lo que nosotros le pedimos al Señor es que nos provea, y casi como que queremos todos tener un estado de riqueza. Entonces, la petición es, no me des... Fíjense que ahí cuando tenemos que completar en nuestro, eh, en nuestro material, dice, no me des riqueza ni pobreza. ¿Mm? Ahora, no queremos, obviamente, que caigamos en la pobreza. Pero acá tampoco está pidiendo caer o tener la riqueza como un estado de, de bienestar según lo que nuestro sistema capitalista nos está indicando que cada uno de nosotros será completamente feliz cuanto más bienes acumula eso es un poquito el, el paradigma de nuestra sociedad y lo que nos está diciendo aquí es básicamente eh, bastante revolucionario no me des no o no me dejes en la pobreza, pero tampoco me des riquezas. Fíjense en el 39, en el versículo que continúa, dice en la Reina Valera 1960, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre, urte y blasfeme el nombre de Dios. La, la versión de la Biblia de lenguaje sencillo, ese versículo dice, porque si llego a ser rico, tal vez me olvide de ti y hasta me atreva a decir que no te conozco. Y si vivo en la pobreza, puedo llegar a robar y así ponerte en vergüenza. La Biblia, palabra de Dios para todos, dice, porque si tengo más de lo necesario, puedo llegar a creer que no te necesito. Y si soy pobre, Puedo llegar a robar y desacreditar así el nombre de mi Dios. Qué interesante, por no decir este, qué profundo lo que nos está indicando estos dos versículos. ¿Deberíamos confiar en el dinero o deberíamos confiar en Dios que nos ha bendecido con dinero y que también nos lo puede quitar? Proverbios 11, 28 dice... El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Y acá da tres razones por las cuales no debemos confiar en las riquezas. Vamos a leer Proverbios 23, 5, Proverbios 27, 24 y Primera de Timoteo 6, 17. Comenzamos con Proverbios 23, 5. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como las alas de águila y volarán al cielo. O sea, la primera que nos dice que las riquezas tienen alas propias y pueden desaparecer. El segundo versículo, Proverbios 27, 24, Porque las riquezas no duran para siempre. ¿Y será la corona para perpetuas generaciones? O sea, primero, las riquezas vuelan, las riquezas se van. Las riquezas no duran para siempre y tampoco son para nuestras generaciones eternas. Y primera de Timoteo 6, 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. O sea, no debemos confiar en las riquezas porque son pasajeras, sino tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Tres razones por las cuales no debemos confiar en las riquezas y tres razones para que vos y yo le pidamos al Señor que nos mantenga en un estado de no pobreza, pero también de no riqueza. Entonces vamos a estar equilibrados. Es una petición bastante arriesgada ¿no? para pedir en este tiempo. Señor, no quiero que me hagas rico, pero tampoco quiero ser pobre. Quiero que me des lo necesario para mi sustento, para que siempre siga confiando en vos. Wow, una petición, una petición que no muchos estaremos de acuerdo en hacerla, eh, o no sé si este sería una una oración de las que comúnmente hacemos. Pero yo te invito a que en este tiempo nosotros tomemos el consejo de Proverbios y que podamos pedirle al Señor que nos dé el sustento para que no nos desviemos de ningún ningún camino que no nos eh, haga tener el norte con dios que dios te bendiga vamos a orar y mañana el miércoles vamos a estar eh, a las 20 horas vamos a estar juntándonos por facebook live para estar ampliando un poquito esta clase que ha comenzado de esta manera ¿sí? oramos ahí donde estás gracias dios gracias por cada uno de mis hermanos de mis hermanas que está completando este curso gracias por la fuerza de voluntad que hasta acá le diste. Gracias porque estamos con, con, mucho, eh, con, con mucho esfuerzo llevando a cabo este estudio, pero también te agradecemos porque tu palabra siempre nos habla. Y hoy cuando estamos eh, llegando a este tema, cuando estamos sintiendo que nos estás hablando acerca de la pobreza y de la riqueza y de tener un equilibrio entre ambas situaciones, te pedimos que, como estábamos leyendo no nos dejes caer en la pobreza, pero tampoco, Señor, no te estamos pidiendo ser ricos. Te pedimos que nos sustentes y que podamos siempre tener en nuestros labios esa confianza en vos. Esa confianza en que sos el que provees, el que nos das la verdadera alegría. Nuestra alegría, nuestra felicidad no viene por lo que tenemos. Viene porque te tenemos a ti. Porque en realidad... Sos lo mejor que nos pasó. Gracias Dios. Gracias por este tiempo. Gracias porque nos estás bendiciendo. En tu nombre Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, mañana por Facebook Live a las 20 horas. Que Dios te bendiga.